Hoy terminamos los dos en el hospital, bro. Terminamos los dos en el hospital. No te pensé porque me ganó, bro. Porque yo no cagué, en guachazo, bro. Si yo sabía karate cuando era güerí. esas técnicas no servían ni como transar con una loca, bro. De eso no te olvidé. A ver, que le di más a loco. Y te... Pero qué pasó. Salí re Sebastián en la moto, crucé en rojo y se me cruzó un Falcon. Quedé sentado, pero entre le. que lo agarré la puerta atrás, te... pero con la cabeza le rompí el vidrio, Todo quedé sentado otro en el auto, bro. Cortado entero. Y no, pero yo me la aguanté. Si me, me amagué, me bajé el auto, me subí a la moto para irme. todo, Pero aquí le había doblado entero en la moto, bro. Si. Sí. Imagínate, la horquilla delante te a la horquillón de atrás, boludo. No me podía ir, boludo. Igual ahora se la había discutido a la... Ya, al seguro se la había discutido. Que no, que es con cruzón rojo. Se la había negado, negar a ver qué pasa, a ver si le saco una moneta puto, boludo. Le sacar una moneda si no le aprendido a jugar la casa, todo el juez y todo, a mí no importa nada, boludo. Así que estamos viendo eso, boludo, y de lo cruza el otro no parte de vuelta, boludo. Así que avisando avisándole nena mago que soy paciente de él.